Un viaje comienza cuando sueñas con un destino. No me importa la distancia, me importa la tranquilidad que me da mi seguro de viaje. Por eso siempre viajo con Intermundial. Con su aplicación, viajo con mi médico en el móvil, sin esperas. Hola, soy tu doctora, ¿en qué puedo ayudarte? Estaba haciendo una ruta de senderismo y me he empezado a marear. No te preocupes, puede que estés sufriendo un golpe de calor. ¿Te sientes acalorado? Toma mucha agua, descansa y refrescate. Y si te encuentras mal, no dudes en contactar con nosotros. Intermundial. Seguros para viajar libres.